Hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer el octavo curso de panadería y vamos a hacer pan integral y los ingredientes son 300 gramos de harina integral 200 gramos de harina de fuerza 250 mililitros de agua un poquito de hielo 25 gramos de levadura y 10 gramos de sal echamos la harina de fuerza, la harina integral, el agua, el agua lo que tenemos que hacer es ir viendo como se va necesitando, si tenemos que echarle más se echa, la sal y un poquito de hielo porque tiene que estar la masa a 25 grados y ahora hace mucho calor lo bajamos y lo ponemos y a mitad del amasado se echa la levadura Y ahora, a la mitad del amasado, se echa la levadura. Y seguimos. Bueno amigos, ya está amasado. Y ahora vamos a comprobar que está bien hecho como siempre os digo hay que hacer la telilla y la telilla está perfecta o sea que está perfectamente amasado bueno como siempre os digo un buen panadero tiene que lidiar bien la harina ahí la tenéis y ahora lo echamos en Encima, ahora lo que vamos a hacer es cortarlas para hacer barras de pan integral. Ahora bodear, que se pega, hay que coger harina. Si queréis ver cómo se bolea lentamente, os dejo ahí arriba el vídeo del boleado. Ahora lo dejamos media hora reposando. Tapado. Con un trapito. Ya sabéis amigos, si queréis ver todos los vídeos de panadería, lo que tenéis que hacer es suscribiros. Ya han pasado la media hora y ahora vamos a formar. Lo formamos en barritas, en barras que me diga. se forma, y este igual, se forman todas, Subimos esto y lo ponemos encima. Siempre hay que ponerlo con el pliegue para abajo, pues si no se abre. Y ahora lo metemos a fermentar. ya está, ya se ha fermentado, ha doblado su volumen y ahora lo que hacemos es cerrar el horno y lo ponemos a 200 grados para precalentar el horno ahora vamos a hacer los cortes Tienen que ser sesgados. Y ya lo metemos al horno. Lo metemos al horno. y echamos, lo vaporizamos, y lo cerramos, y lo bajamos a 180 grados, durante media hora, Ya ha pasado los 30 minutos y aquí tenemos las barretas. La dejamos ahí y ahora la vamos a cortar para que las veáis. Ahora os voy a enseñar cómo queda por dentro. Ahí lo tenéis. Mirad qué miga más buena tiene. Está de lujo para todos vosotros. Bueno, amigos, espero que os haya gustado el pan de integral que hemos hecho hoy. Así que ya sabéis, darme gusta, comentarme si queréis algún pan especial o alguna cosa y hasta la semana que viene. Adiós.